que cuando llegamos a la entrada del búnker, pues vimos a dos chavales sentados y cuando íbamos a entrar y eso, pues al ver que llevamos cámaras y linternas pues dijeron, ah, tú vamos con estos que tienen linternas. tal. Entonces se, se vienen con nosotros, mazo en plan buen rollo, mazo amigos. Según andábamos ya, anduvimos creo que 300 metros, escuchamos al fondo música y mazo ruido en plan de peña. Y entonces esta gente nos dijo que, pues que sus colegas, que los habían perdido y tal, y que habían perdido a sus colegas. Entonces ahí nos damos cuenta de que todo es una línea recta y, no sé, se fijaron más en nuestras cámaras y tal, en las linternas. Y dijimos que estos, pues nos iban a robar. Entonces nos damos la vuelta, estos chavales siguen a donde está la gente con los altavoces. Y a la que ya llevamos 200 metros, vienen corriendo, gritando. No sé si escuché, en plan, venís aquí que no pasa nada, chavales. Estuvimos andando como 5 minutos con todas las cámaras y eso. Y... Conseguiste salir, si sí, conseguimos salir, pero por los pelos, tío. ¿Tú? No, ahora no hay nadie. Mira ahí. Hay que entrar por esa. Por eso hay que entrar. Por aquí arriba, ¿ves? Sí. Una de las entradas al búnker. Que aquí es donde estaban los dos chavales, ¿no? Sí, aquí arriba justo. Ahí arriba. En la sombra. Esto es uno y esto es otro. Son dos búnkeres. se comunican hemos llegado aquí a otra entrada del búnker esta parece ya que está un poco más tapada vale voy a bajar en plan con una mano es complicado porque tengo la otra mano voy a mirar cabrón me de puta el que ha venido, ha metido a su gato en una bolsa y la ha tirado aquí y lo ha matado. ¡Hijos de puta! A veces la gente da mucho asco con estas cosas. ¿Por qué tienes que matar a una Pobre animal aquí. Voy a subir por la puta mierda aquí el tercer acceso al búnker y como veis este está completamente abierto y este es súper fácil de entrar No sé si están intentando salir. Dani, ¿y dónde mi okay. no, no, no, no, no hay policía ni nada. Seguimos. Yo iría por las estas, sinceramente. Vamos. Están cagados, tío. Corre, viejo, corre. ¿Para qué corriendo. ¿Y están corriendo los chavales que vienen de allí? Bajamos de nuevo para ver. ¿Qué sí, tío? Ah, está Dani, yo me ¿Lo habéis visto? ¿Qué qué? No sabemos qué eran si venían venía un montón Vino, corriendo y chillando y todo. ¿Cuántas veces habéis venido aquí ya? Yo diez, bueno. Vamos. O oh, hacemos la mitad del trabajo, estirar el bloque. Vamos. ¿Cómo hicimos aquí? Vamos. Vamos justamente ahora a bajar abajo, a echar un ojo con muchísimo cuidado, simplemente un vistazo rápido porque solo somos dos y abajo puede haber mucha gente. Vamos para adentro. Por aquí cuesta un poco más, cuesta un poco más respirar un poco la mente más cargado. Ha sido algo gordo, eh. Ya hemos salido de fuera, no nos hemos querido arriesgar mucho porque solo somos dos, abajo puede haber mucha gente, así que hemos preferido esperar a otro día que vendremos con más con más people y era súper peligroso estar andando por ahí. más ahora. No, no, y a mí esto me Metarnos. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Explorando. ¿Habéis ido Explorando. hasta el fondo? Sí, sí. ¿Habéis ido hasta el final? Sí. Bueno, pues final, hay los... Ya, ya, sí lo sabemos. Una salón. Se puede andar. Eh? 好像只上看你的�福 <音楽>